Deja un buen like en el vídeo si estás hypeado por el nuevo evento de Fortnite. Estamos regalando cada día skins de la tienda, así que chavales, si queréis ser vosotros los próximos ganadores como el que estáis viendo en pantalla, lo único que deberás estar haciendo es estar completamente seguro de estar suscrito al canal, haber dejado un buen like en el vídeo y comentarme en este vídeo cuál es vuestro ID de Epic Games. Una vez hecho todo eso, ya estaréis participando. Bienvenidos de nuevo todos al canal en el día de hoy y es que chicos os traemos uno de los mejores vídeos hasta el momento ya que uh, el evento va a empezar muy pronto. Y es que literalmente el evento de Fortnite tal y como dijimos en el vídeo anterior iba a estar sucediendo esta semana. Pero chicos, parece que al final va a ser incluso hoy el gran evento. Y es que en este vídeo hemos recopilado muchísima información importante. Y chicos, no os podéis perder este vídeo porque os perderíais toda la información. Y es que chicos, han sido, han sido tuiteados diferentes tweets desde la cuenta oficial de Fortnite que nos dan a entender cuándo va a estar sucediendo este evento y dónde va a estar sucediendo. Si es la primera vez que ves un vídeo acerca de esto o eres nuevo en el tema, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque realmente va a valer mucho la pena. Pero no te olvides de apoyar al canal con el código MrDeneox en la tienda de Fortnite. De verdad chicos, lo aprecio muchísimo y os doy las gracias a todos y a todas. Y es que dentro del juego de Fortnite lo que se ve ahora mismo cuando te pones a observarlo desde dentro del Battle Royale es una simple esfera chiquitita que, que más bien parece un meteorito que se dirige hacia la Tierra, hacia el planeta de Fortnite. Pero chicos, no es eso, sino que ese es el próximo evento que vamos a tener dentro del juego de manera online y en directo. Así que demostrado queda que hay algo que va a estar colisionando con el mundo de Fortnite y que va a estar sucediendo muy pronto ya que esa estela está cada vez más cerca de nuestro mapa. Y es que hay un pequeño easter egg porque si chicos empezamos las partidas podremos ver perfectamente dónde se ubica el meteorito, pero la que empieza la partida y la tormenta se apodera del mapa desaparece por completo y nadie es capaz de encontrarlo en el cielo. Pero desde aquí poco vamos a poder informar, así que chicos, hemos conseguido las mejores imágenes y filtraciones de esta esfera a una escala ya muy importante. Además de todo esto que os quiero contar chicos, quiero que también sepáis esa gran esfera de color púrpura. Está desprendiendo un sonido, un sonido que más bien parece una canción. Y es que si te paras a pensar y apuntas directamente hacia el meteorito con la mirilla de apuntar las armas... Estarás escuchando una pequeña melodía en tus cascos Y es más, quiero que ahora mismo todos vosotros lo probéis Entrar en una partida online Os quedáis en el lobby antes de entrar en el, en el bus del pase de batalla Antes de entrar en el bus del Battle Royale Y veréis que apuntando directamente hacia ese gran meteorito Podréis escuchar una melodía Quiero que lo comentéis si es así Así que en cuanto lo hagáis Una de las canciones de Travis Scott estará empezando a sonar de todas formas, también hemos conseguido las filtraciones acerca de una skin que podría estar representando al tito Travis Scott. ¿Quién sabe? Esa skin ha sido filtrada durante estos días dentro de algunas comunidades muy importantes. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Podría que, ¿Puede ser real que esta skin acabe siendo introducida en el juego? ¿Os la compraríais vosotros, sí o no? Pero chicos, ¿no creéis que son demasiadas casualidades? Una nueva filtración de Travis Scott que nos muestra en la skin que probablemente esté llegando al juego Un nuevo meteorito apareciendo en los cielos del juego Que casualmente, si le apuntas con la mirilla, empieza a sonar una canción de Travis Scott No hay duda alguna de que el próximo evento va a ser la colaboración entre Fortnite y Travis Scott uno de los raperos más importantes hasta el momento. Así que chicos, en primer lugar, después de contaros todo eso, quiero que aprendáis una cosa. Y es que el evento de Doomsday, el evento de esta temporada, no tiene nada que ver con el evento de Travis Scott. Y es que el evento de Travis Scott ya lleva muchísimo tiempo filtrado en los archivos del juego. Es más, creo que desde la temporada anterior que ya se sabía... Pero chicos, el evento de Doomsday, del juicio final de esta temporada, el evento de los bunkers iluminados, del secreto de Midas, no tiene nada que ver con este evento. Así que chicos, por favor, que nadie os confunda. Así que chicos, de los vídeos anteriores que hemos estado hablando acerca del evento de Doomsday, no tiene nada que ver con el evento de Travis Scott. Así que eso va totalmente separado y eso significa que en esta temporada vamos a tener como mínimo... Dos eventos dentro del juego. Y es que, ¿os pensáis vosotros que el evento de esta temporada más el evento de Travis Scott van a ser todos los eventos de esta temporada? Estáis muy equivocados, chicos. Y es que esta temporada recibe un motherfucking total de cuatro eventos, tío. Cuatro eventos en esta temporada. Así que sí chicos, en primer lugar quiero hablaros acerca del evento de Travis Scott porque estabais todos en lo cierto cuando me comentabais en los vídeos que la próxima colaboración iba a ser de Fortnite por Travis Scott. Así que sí chicos, la primera pista que encontramos dentro del mapa de Fortnite oficial para poder saber que esto se trata de un concierto de Travis Scott está en estos pósters repartidos por absolutamente todo el mapa de Fortnite. Unos pósters que nos muestran como, al parecer, una galaxia diferente de música o algo que tiene que ver con planetas y música, ya que además en el fondo de este cartel se puede ver la ubicación señalada en el mapa Sweetie Sands. Así que, ¿significará eso que el evento vaya a estar sucediendo en Sweetie Sands? Efectivamente brother, si no, ¿por qué saldría Sweetie Sam's? Ahí. Así que yo creo que este póster simplemente representa dónde va a estar situado el evento y el escenario para este gran nuevo evento de música en Fortnite Así que si sí, chicos parece ser que el evento va a estar sucediendo por esta zona de aquí y si me equivoco quiero que me corrijáis pero diría que incluso ya está empezando a montarse poco a poco, no lo sé, al menos me da esa sensación. Ahora mismo en pantalla vais a poder estar viendo una visión muy muy acercada de lo que hasta ahora se ha podido conseguir en máxima calidad de esta esfera que se dirige hacia nuestro planeta y cómo se ve de cerca esta estrella que brilla en el cielo. Y tal y como podéis ver se ve absolutamente demasiado loco realmente si nos ponemos a pensar quizás encontraríamos una similitud entre este evento y Kevin el cubo porque aparte de ser prácticamente el mismo color dentro de esta esfera parece ser que se esconde un cubo pero diría yo más bien. Creo que se trata de un altavoz o un macro altavoz. Es decir, no tiene nada que ver con Kevin el Cubo. Es algo realmente y totalmente diferente. Pero aquí lo tenéis. Aquí se está empezando a construir el gran evento de Travis Scott, Astro World, dentro del mapa de Fortnite. O al menos, a mi parecer, es lo que parece porque esto aquí antes no estaba. Y... Dime tú para qué quieren, si no, un escenario y altavoces, si no es para un concierto, hermano. Así que chicos, me imagino que esto irá por diferentes fases. A lo mejor hoy ha empezado este evento o ayer empezó justo la construcción y a medida que vayan pasando los días o las semanas, la fase de este nuevo concierto va avanzando y cada vez vamos a ir viendo más construcciones. Así que me imagino que el gran escenario va a tener que cubrir mucho, mucho más de lo que cubre ahora mismo... ...para que el gran meteorito pueda bajar hacia ese punto en concreto y que ahí haga una mágica aparición para el gran evento del cual estamos hablando. ¿Quién sabe, hermanos? Puede que Travis Scott acabe apareciendo en nuestras pantallas en el propio concierto. Y es que Fortnite, chicos, como os decía al principio del vídeo, justo cuando estaba editando este vídeo, ha publicado esta vaina en Twitter. Significa eso que el evento va a empezar ya de ya. O que poco a poco va a irse montando el escenario, no lo entiendo, no sé tampoco a qué hora se refiere, pero lo importante es que a las 12 pm del horario ET algo va a suceder, brothers, me podéis poner debajo en la descripción la hora española correspondiente a eso, por favor. Si lo ponéis os daré un buen corazón. Así que chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os hayáis informado muchísimo y que por lo menos ya sepáis más del gran evento. Esta es toda la información que vamos recopilando poco a poco, Algunas, algunos de vosotros ya sabréis acerca de ellos si sois unos intrépidos buscadores de información pero alguna gente todavía no sabe de ellos. Así que chicos aquí está el tito Neox para informaros. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así reventadlo a likes, por favor suscribiros si todavía no formáis parte de la familia, utilizaré el código. Mister de Neox En la tienda, efectivamente Ese es el mejor código Sí, sí, sí, sí Así que chavales, utilizarlo Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!